todos ustedes ya en esta partecita final y bueno como lo prometido es deuda y hablábamos de diversas cuestiones en la introducción de este espacio el toque del mediodía hoy tenemos el placer de conversar con el político comunicador, diputado por el partido de la liberación dominicana en el periodo 2016 2020 José La Luz, un hombre muy frontal que le gusta debatir, le gusta buscarle soluciones lógicas a problemas que tienen eh, décadas y décadas en el Estado Dominicano y que cuando se habla de liderazgo responsable, cuando se habla de seguridad perimental, inmediatamente viene su nombre a relucir. Muy buenos días José, gracias por aceptar la invitación. Saludos a ustedes y saludos a su audiencia y estoy en la mejor disposición de responder todas sus preguntas muchísimas gracias eh, josé 13 de enero 2021 un 2020 un poquito bueno poquito no muy difícil para la humanidad en sentido general cinco meses del gobierno del presidente luis abinader ¿Cuál es tu evaluación en el aspecto político, y en el aspecto de salubridad que fueron los protagonistas estos últimos meses aquí en República Dominicana? ¿Cómo ha llevado el gobierno esos dos, esas dos premisas? Bueno, en materia de en materia de gobernabilidad, el PRM ha podido gozar de una lo que yo diría una luna de miel extendida, porque normalmente se ha creado la práctica, la cultura, de darle tres meses, cien días, sí. tres meses y diez días a los gobiernos cuando, cuando inician antes de hacer la oposición, pero en el caso del PRM ha contado con una coyuntura que tiene a la oposición eh, desmantelada. O sea, el PLD tiene un proceso de reestructuración no tiene una definición de su liderazgo todavía porque el presidente del partido se fue y el secretario general está de licencia por cuestiones de salud. Sí, entonces, me... tenemos un presidente provisional y no tenemos un liderazgo definido. Y entonces, eso impide que el PLD haga una oposición constructiva, pero firme, fiscalizando el gobierno. Además, el PLD está afectado por todos los escándalos de corrupción que está persiguiendo la Procuraduría General de la República y eso lo deja en una situación de debilidad frente al gobierno. Dicho esto, vemos entonces la otra parte de la oposición política en el país, que es la, la, el desprendimiento del PLD, que es la fuerza del pueblo. Entonces la fuerza del pueblo no le puede hacer oposición al gobierno porque son aliados. Entonces el Partido Reformista está también desarticulado y el PRD también desarticulado. De modo que hasta que no se produzca una recomposición de, de los partidos de República Dominicana o surjan eh, eh, eh, expresiones de oposición nuevas que yo creo que van a surgir, las mismas, muchas de, las, de los sectores que apoyaron al PRM en la campaña contra el PLD yo pienso que más que el PRM ganar, es que el PLD perdió. Perdió porque se dividió y perdió porque no le hizo caso a todas las denuncias que se hacían para que corrigiera sus problemas. Entonces, eh, y también creo que la, la, el coronavirus tuvo un aspecto búmeran en contra del gobierno y del PLD, pero la, mayormente la, la, la división y la corrupción fue lo que sacaron al, fueron los dos temas que sacaron al PLD del poder y entonces hasta que no haya una recomposición de todas las fuerzas creo que van a surgir expresiones de oposición del de los mismos sectores que apoyaron al gobierno si el gobierno no se cuida de los escándalos tiene que cuidarse los escándalos para evitar que muchos sectores que lo apoyaron entonces empiecen a hacerle oposición pienso que es una coyuntura favorable para el gobierno de Abinader y con relación al tema del manejo de la crisis de salud, ellos han dejado básicamente el mismo esquema que encontraron, con el toque de queda, con la, con la, el, el, el, la gestión de la crisis, controlando las unidades de cuidado intensivo, los ventiladores mecánicos, los, la tasa de post de contagio, en la circulación del virus. Yo pienso que eso está generando una situación económica muy difícil. Según mi lectura de los boletines que ellos publican cada día, la República Dominicana no tiene la necesidad de estar sometida a un toque de queda tan estricto, estricto, porque los que en el yo llamo los cinco indicadores efectivos. Sí, yo digo que no es necesario porque los cinco indicadores más efectivos de la crisis que son muerte, cuidado, ventiladores mecánicos, hospitalización y circulación geográfica del virus. Esos cinco indicadores no han variado desde que empezó la crisis. Varían, pero con relación, por ejemplo, San Francisco de Macorís uh -huh. ha variado para mejor. La Vega ha variado un poco para mejor. Santiago tiene un comportamiento errático, pero se mantiene ahí eh, por debajo de los 200 casos diarios. Muy la concentración del virus está en el Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega ahora mismo. Ahora mismo en el país. Entonces, ¿para qué tú sometes a un país pero a estas restricciones de económica y de movilidad, todos los indicadores que yo mencioné, ustedes saben, voy a uno de los casos activos, que son como 41 mil y pico, sí. hay menos de un 1% en cuidado intensivo, menos de un 1% de los, de los virus, de coronavirus, llegan al cuidado intensivo, menos del 1%, menos del 1% necesitan ventilación mecánica, y menos del 3% están hospitalizados, y menos del 2% muere, muere el 1.3%. Entonces, con esos indicadores, ¿por qué tú tienes que someter pero, a la pero, sociedad José, yo, yo a estas pregunto, limitaciones? Yo también me pregunto porque, Republic vamos a ser honestos, República Dominicana no es, un, no es un país cualquiera en el sentido de que de, históricamente... Esa falta de educación, de inversión en calidad educacional nos está cobrando factura actualmente. Entonces yo me pregunto de una manera genuina, ¿qué otra cosa puede hacer el gobierno para controlar al ciudadano común, que le gusta beber, que le gusta bailar, que el, coma, el colmadón, que el coro? ¿Qué puede hacer el gobierno? Bueno, el gobierno lo que tiene que hacer es establecer la obligatoriedad, pero con sanción, del uso de mascarilla, de la higiene de los establecimientos públicos y privados y del distanciamiento. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Pero algo más importante que eso es lo que yo le voy a decir ahora. Para que ustedes vean que hay un enfoque errático de la crisis. Pero no es este el gobierno. Es un enfoque errático de los dos gobiernos juntos y de los organismos internacionales. Le voy a explicar. Miren, si ustedes cogen el boletín hoy, ustedes se van a dar cuenta que de los 2000... No quiero decir y pico porque no le quiero faltar el, faltar el respeto al virus, pero de los dominicanos y dominicanas que han fallecido por el virus, que no llegan a 2.500 personas, 2 el 52%... Perfecto, porque no tengo el boletín. ¿Cierto? De esas 2.428 personas que han fallecido, el 52% dice el último boletín, y ayer que lo vi, obtienen una complicación cardíaca o tienen una complicación diabética. Ahora, si nosotros tuviéramos acceso un 40% no es por el virus que muere, es porque además del virus o tienen un problema cardíaco o tienen un problema diabético. Ahora, si nos entregamos los expedientes de los otros 48 por, del otro 40 ustedes van a ver problemas de cáncer o que tienen un problema de cuarta edad personas que pasan de 70 años o tienen un de si tenemos si tenemos esa información a mano, entonces lo que tenemos que hacer es coger esos perfiles que son los que el virus pone en riesgo, todo el proceso de seguridad tiene que estar dirigido a los cinco o seis perfiles que el virus puede matar. Pero el virus no mata a todo el mundo, el virus mata al que ya tiene una enfermedad previa o tiene más de 70 años. Entonces vamos a proteger a los que están en riesgo de muerte, a los que tienen neumonía, a los que tienen cáncer, a las mujeres embarazadas, a los que tienen más de 70 años, a los que tienen eh, diabetes o tienen hipertensión. Ahí hay seis perfiles. Sí, José, Entonces tú tú proteges los seis perfiles, pero no me tires la misma medida de seguridad para 11 millones de gente que el virus no lo va a matar. José, hermano, Diloné de este lado, hermano, disculpa que te interrumpa. No sé si es me... sí, que... Un placer, Dale. hermano. Un, un honor compartir con Dale. ustedes con usted esta, este día. Hermano, Aparte de, lo, de los datos que usted nos ha dado en términos del coronavirus, que necesitaríamos un programa completo hacer, para o, ojalá eso. Lo hacer, ojalá lo podamos hacer presencial el programa. Sí, yo creo que sí. sería bueno en otra ocasión, por, por, por un asunto de tiempo ya. Este, No podemos desaprovechar la oportunidad para preguntarte: tú eres político, eres PLDista y eres un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Claro. Queremos. Hacerte una pregunta puntual eh, en lo referente a lo que es el proceso interno que lleva el, el Partido de la Liberación Dominicana, que no se siente, pero hay un proceso. Entonces, queremos saber la decisión de, del comité político, el comité central, no sabemos quién fue que decidió esa, tomó esa decisión, de eh, ratificar a los actuales miembros del Comité Central. ¿Cuál es tu opinión en, en, en esa relación? Porque se ve que lo que se le está dando es un caramelo a los que están y a los que quieren entrar, pues se le está poniendo la situación difícil como para mantener esa, ese caudillo eh, eh, direccional en lo que se ha convertido el partido de la liberación dominicana. Bueno, lo que yo pienso que lo que ha hecho el PLD con relación a la ratificación del comité central es un movimiento táctico porque como el PLD está en crisis pero es táctico, pero tú, tú has pedido que vayan a las bases eh, lo, los dirigentes o sea, es táctico pero eso está entiendes? Bueno, lo voy a explicar lo voy a explicar ahora miren eh, es bueno que tomemos un minuto para explicar cuál es la diferencia entre táctica y estrategia la estrategia es la misión en la misión, lo que tú tienes que lograr en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es la táctica? La táctica es el método que tú utilizas para conseguir la misión. Tienes que tratar de que estén en armonía con tus principios, pero no siempre se logra. No siempre se logra. Entonces, con relación al tema de la de la ratificación del Comité Central, yo lo acepto en sentido táctico. ¿Por qué? En sentido táctico. Porque si tú le quitas la condición de miembro del CCE, a la Dirección Nacional del Partido, esa Dirección Nacional del Partido automáticamente va a estar sometida a la presión de la fuerza del pueblo que le va a decir, ven aquí que yo te voy a garantizar tu condición de miembro del Comité Central. O de miembro del Comité Central. Ahora, ¿por qué tiene un valor táctico? Bueno, porque el Comité Central ha sido llevado a 900 miembros, más no, o menos. Pero pero José, o sea, ya eso no sería por táctica, eso sería por miedo a que se le vaya. O sea, ahí entonces... Bueno, el, el, ese, miedo, ese temor, el miedo es el miedo es un factor que siempre tiene que considerar cuando son procesos sociales o institucionales. Siempre lo tienes que considerar. Sí, pero es esa un parte, esa parte, riesgo. la base del PLD no entiende esa parte. O sea, no, no, una, yo voy a Hay una, voy a, voy hay a explicar, una dicotomía a, en lo que tú estás diciendo. A, no, no, no. No, lo que si la base eso, espera. no, no, eh, no. Si eso está en armonía con tu estrategia, es entendible. Ahora, ¿qué es lo que yo no acepto? Lo que yo no acepto es que a esos miembros del Comité Central no nos escoja las bases, que son cosas distintas. Yo estoy defendiendo ¿Pero cómo lo que a escoger las bases si del partido puedan o sea, seleccionar, puedan escoger. Puedan... Es que no lo pueden escoger. No, si es que lo ratificaron, ratificaron una parte, la otra... No, no oye, ¿qué ocurre? Por ejemplo, a mí me ratificaron como miembro del Comité ya, Central. Ya tú no tienes que no salir la... a la base, hermano. Ya lo tengo pero No, yo, yo, la... no pero escúchame. No, escúchame. Es que yo soy, yo fui uno de los más votados. Pero está bien, 14. pero, pero oye, pero está, o sea, está bien. No pero es no necesariamente. Como quiera yo voy a salir. No, no, necesariamente el que votó por ti aquella vez vuelve y vote bueno, por bueno, ti. Eh, eh, Entiende que debe haber una renovación, es lo que no, más o menos yo no, veo. Porque dice no, lo que no y por eso te digo que si no entendemos la diferencia entre táctica y estrategia no me vas a poder entender el argumento porque yo estoy defendiendo el derecho de la base. La base va a votar por más de la mitad del Comité Central, coyunturalmente, porque tenemos que preservar la dirección, no a mí, yo no tengo ese problema. Por eso te digo que lo estoy entendiendo. Ahora, ¿qué es lo que yo no acepto? Que las bases no puedan escoger esos miembros y miembros del Comité Central y que las bases no puedan votar por el secretario general y la presidencia del partido, que se lo quieren quitar ese derecho. La es cúpula de del PLD. La cúpula, Ahora, claro. La misma eh, cúpula. Bueno, de, a, a, sea, sea, sea, con, tenemos, tenemos que despedir. Sí, Lamentablemente sí, la conexión se hizo sí. tarde. Pero mira, yo te voy a dar tres opciones. Tres opciones. No puedes salirte de las tres opciones. Mirando es el futuro. No siempre espera esperanza y eso. 2024, vamos a transportarnos. Candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Margarita Cedeño Gonzalo Castillo. Abel Martínez dime uno te voy a decir los tres son buenos no, no, no puedo decirte eso porque ¿Qué no, no, no es que no puedo porque ah, yo no puedo no yo te yo te tengo una hora de... no, no la la la, la respuesta a salomónica no sería los tres son buenos <risa> <risa> como político verdad no puedo porque puede incluso puede surgir un fenómeno político de aquí al 2024 Sí, sí. o sea pero pero José ejemplo, la, no, no quiere definir día, oye, nadie, no oye, quiere oye, definirte todavía de ahora Nadie se, atrevía. De bueno, nadie se atrevía a decir, oye, en el, oye, en el 2016 Danilo ganó con 62% de los votos. En el 2016 nadie se atrevía a decir que Luis Abinader iba a ser presidente en el 20. Nadie. Nadie, eso es una sí, realidad. Bueno, agradecerle a José luz. lamentamos el cortico tiempo que pudimos conversar, vamos a, sí. a reiterar la invitación más adelante. Para la próxima, sí. sí. ojalá traerlo aquí y ojalá debatir, porque a mí sí, me con encanta. Más tiempo. Valdez, a mí me gusta, yo, yo, yo soy un fiel seguidor de José Laluz. Igualmente, sí. José, muchísimas gracias. Oiga lo que le digo, uh -huh. oiga lo que le digo, oiga, brevísimamente, yo voy a, a visitar el país por la Secretaría General, cuando vaya... A, a su provincia por favor quiero estar eh, físicamente en el programa perfecto ah, muy bien estaciona? excelente excelente bueno estuvimos conversando con José La Luz eh, decirle gracias usted va a poder disfrutar de esta entrevista pues en nuestro eh, canal de YouTube Diloné muchísimas gracias usted, igualmente por usted, acompañarte vamos.